Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, iniciando este día tan especial que el Señor nos permite vivir este día lleno de bendiciones, nos levantamos en la presencia de Dios, dando gracias al Señor Dios Todopoderoso, que nos bendice, que derrama tantas bendiciones, sea el momento para decirle a Dios gracias, para alabarlo, para glorificarlo en el inicio de esta jornada, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a encender, esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y compra palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús dos parábolas muy cortas muy sencillas, el tesoro escondido de la perla escondida pero con un único mensaje el Señor es lo más grande lo más valioso, ese tesoro valiosísimo por lo cual vale la pena vender, dejar todo esa perla fina por la cual vale la pena vender dejar todo todo queda en cero delante del Señor cuando nuestra vida cuando en nuestra vida encontramos al Señor, encontramos el camino, dejamos todo dejamos, porque Él es la razón de nuestra vida, la razón de ser. Vamos a darle gracias a Dios por ese regalo tan grande de la fe, darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por, que nos ha permitido conocerlo, que también podamos ser capaces de dejarlo todo para seguirlo ahí. Dejemos atrás ¿no? los apegos, aquellas cosas que no nos dejan dar ese paso en libertad, para que podamos ir tras ese tesoro valioso, tras esa perla. Señor, danos la gracia de hacer tu santa voluntad, danos la gracia, Señor, de amarte cada día, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Amén. Que el Señor los bendiga, los bendiga, tenga un feliz día para todos mis queridos hermanos.